Eh, porque le falta como un poquillo más de trabajo ¿eh? Aquí pues teníais que haber puesto Quizás más eh, no, Voy a empezar por los gráficos Que es lo que está mejor Vale, eh, atendemos eh, Los gráficos están más o menos bien Pero tendríais que haber puesto por, No sé, más más flechas O de que están corriendo todo el rato No sé, pero no está mal Dentro de que cabe que esto tampoco tiene mucha esta efecto que luego lo pusierais Sí, que cada uno va como a un aro y se queda uno sin aro cosas así luego, las calificaciones ponéis lo que ya tiene gasto energético alto gasto energético medio alto, no, justificarlo justificarlo igualmente si ponéis estos simbolitos pues justificar el porqué aquí 10 minutos, ese no es el tiempo ya hemos dicho cómo tenía que ser el tiempo tiempo de información, etcétera, etcétera de organización, de motor y dentro de objetivo motor luego, eh el nombre, si ya está puesto en el lateral, ¿para qué lo queremos arriba? Las calificaciones de edad, igual, entre 3 y 65, pues bueno, pues di el porqué. ¿Reglamento? Pues tampoco teníais que haber puesto tanto para reglamento, con un cuadrito más pequeño y desde luego las letras... ¡Eh! ¡Silencio! Y desde luego un poquillo más, yo qué sé, bueno, que hay desaprovechado el espacio para ponerlo de reglamento. Y los objetivos, pues está mal el objetivo meta, porque el objetivo meta no es conseguir meterse dentro de un aro, ese es el objetivo de consecución. El objetivo meta es... ¿Queda el último? mejor? last? Ese es el que gana. ¿Sí? Pues ya está, pues vamos a no, sí. lo de los tiempos lo había entendido también, ¿no? Venga en ¿A Aquí estáis quitando todo el ella. Que lo explique no. ella. no. No, me la veo encima de Sí la Bueno, que apoya yo. Yo el juego. Thank yeah. you. Yeah. ¡Gracias!